Hola, ¿qué tal? Buen día, amigos de Census Capacitación con Sentido. Les saluda su amigo, el contador José Alfredo Zaragoza. Buen día. Y bueno, estamos en una sesión más de nuestro programa fiscal con sentido a través de la señal de familia de Census para todo México y para todo el mundo. Y bueno, vamos a revisar eh, esta mañanita, eh, hoy precisamente que es 2 de mayo de 2022, eh, pues vamos a revisar un tema eh, por demás interesante que también por ahí genera eh, bastante expectativa al final de sumas y restas y que si ya cumplimos con diversas obligaciones tanto en materia financiera eh, contable, por supuesto sin dejar de lado otros aspectos, incluido incluido el aspecto normativo fiscal y es lo que tiene que ver con la distribución de utilidades o pago de dividendos. ¿Ok? Así que vamos a revisar ese tema el día de hoy. Esperemos de a poco se vayan incorporando para que nos puedan acompañar a través de este programa que eh, pues está transmitiendo desde la señal de census capacitación. Un segundo, justo en este momento estoy este pues tratando de monitorear también lo que es el programa para que si tienen alguna duda alguna inquietud, o algún comentario, pues, nos lo puedan hacer llegar. ¿Sale? Entonces, ahorita, híjole, yo creo que estoy teniendo por ahí a, a algún problema con mi señal de internet, aquí con el teléfono móvil, porque no, no logramos captar en vivo el programa. Un favor a cabina, a, a la gente de ahí, de, de soporte, si nos pudieran vía WhatsApp, compartir el enlace de Facebook para poder visualizar el programa y estar ahí atentos también a, a cualquier duda, a cualquier inquietud. Muchas gracias, lo voy recibiendo. Perfecto. Entonces, denme un segundito y ahorita lo revisamos aquí. Y ya estaríamos listos, ¿no? Para poder iniciar con nuestro tema del día de hoy. Justamente, eh, hace dos semanas, eh, platicábamos de lo que era la PTU, eh, el pago de, de, de este derecho para los trabajadores y justamente el día de hoy vamos a hablar de la distribución o del pago de dividendos y los efectos que este tipo de ingreso tiene para las personas físicas que también pues el día de hoy habrá que comentarlo no hoy 2 de mayo pues es el último día que se tiene eh, como vencimiento para poder presentar en tiempo y forma la declaración del ejercicio. Y, y digo, si nos pudiera abonar también para este punto, ¿no? Hay gente que por ahí a lo mejor podría tener dudas de cómo se debe eh, cubrir esa parte. Denme un segundito, voy a silenciar aquí el WhatsApp que tengo en línea. Porque parece que empieza el programa, dan las 11 y todo el mundo me busca, ¿no? Listo. Ya lo cerramos. Eh, aprovecho para saludar a la gente que está conectando. Rosario García nos envía saludos. Eh, tenemos aquí ya algunas personas conectándose. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, quieren enviar saludos, un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes el tema del día de hoy. Así que vamos a ir avanzando de a poco. Me adelanto. Eh, parte de lo que tenemos en pantalla pues, es material que ocupamos a la hora de impartir eh, pues esta temática de los ingresos por dividendos y por supuesto pues habrá que ver con con familia census dentro de su amplio catálogo de cursos y de lo que viene a ver hacer temas de capacitación pues seguramente podremos encontrar este tema de los ingresos por dividendos o el tratamiento fiscal propiamente de los dividendos ¿No? Porque no solo es la persona física es también la persona moral o persona jurídica y bueno de aquí vamos a partir. ¿Vale? Sé que dijimos que íbamos a hablar de los ingresos para la persona física, pero tenemos que voltear a ver el origen. Una bandera que como tal yo siempre, eh, pues, he mencionado cada que eh, tenemos alguna plática, eh, eh, algún programa de radio por internet, y bueno, hoy no es la excepción aquí con nuestros amigos de Familia Census, pues es el asunto de que, miren, estimados colegas, amigos, compañeros, gente interesada, empresarios, ¿No? Si por ahí de repente, eh, pues, alguno, eh, pues, estuviera incorporándose a la plática, dueños de negocio, emprendedores, lo fiscal para el final. El tema de la parte fiscal, el tratamiento fiscal de diversas partidas, incluyendo el tema de hoy, que es este asunto de los dividendos e ingresos por utilidades distribuidas, eh, es un medio, ¿No? Para cumplir con una obligación y esta obligación pues es como tal la carga tributaria. No es un fin. O sea, el fin último no es que logremos obtener una cantidad y que diga, ¿Sabes qué? Este es el impuesto que yo tengo que pagar. No, ese no es el fin. Y, y si volteáramos a aplicarlo y verlo también a nivel de información financiera, pues es lo mismo. La información financiera, pues es un medio como tal para tomar decisiones la información financiera por sí sola, la contabilidad, eh, no es un fin. O sea, el fin último de la contabilidad no es que hayas podido generar un archivo XML y enviárselo al SAT, enviárselo al fisco. Ese ya sería, eh, pues, uno de los últimos objetivos y a nivel de cumplimiento, ¿no? La información financiera tiene que ser base de mi toma de decisiones y la parte fiscal, más que ser el fin último, pues tiene que ser el medio para cumplir adecuadamente con mis obligaciones fiscales. No decir, mira, me cuadró y ya, aquí está la cereza en el pastel, o, o fíjate que ya determiné el impuesto, haya sido como haya sido, y pues ya lo tenemos aquí. No, esa no es la idea. Así que, estimados, eh, pues vamos a partir del origen. ¿Dónde es el origen? Pues fíjate que muy a pesar de que tengamos aquí en pantalla un ejemplo de un resultado fiscal déjame decirte que el origen del reparto de dividendos o distribución de utilidades, pensando así a grosso modo en este momento en una sociedad mercantil, pues es el estado financiero. La información financiera que arroje la entidad. Luego hacemos por ahí el tema, ¿no? Eh, eh, cuando impartimos a, a, a algún, eh, a alguna capacitación referente a este asunto, pues decimos que lo más importante a la hora de hacer caldo de pollo pues es que efectivamente tengamos pollo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque partiendo de ahí, si no hay pollo, pues no hay ni para dónde hacer, ¿no? ¿Cómo hacemos el platillo? ¿Cómo preparamos el caldo al final del día? Ahora, el resultado fiscal, ¿para qué me va a servir aquí? Para que a partir del mismo, y más adelante lo, lo vamos a ir revisando de a poco, pues podamos determinar una utilidad fiscal neta. ¿Sí? ¿Sí? que esa habrá que decir ya no es base para pago de impuestos sobre la renta. Aquí lo que tenemos en pantalla es la mecánica de determinación del resultado fiscal y que como tal eh, pues va a ser la base impositiva ese impuesto que va a pagar la persona jurídica. Volvemos a insistir una sociedad mercantil que ya este, cerró su ejercicio fiscal obtuvo ingresos confrontó contra deducciones tal vez por ahí eh, pues pagó PTU a los trabajadores y, y una vez que volteó a ver si podía o no podía aplicar pérdidas fiscales pendientes de aplicación, pues ya como tal tiene la base impositiva, que es el resultado fiscal. Y lo que tendremos que hacer es el resultado fiscal, pues únicamente será como tal aplicar la tasa del 30%, que es la tasa del artículo 9, ley del impuesto sobre la renta, y, y con eso tengo, ojo, no es el centro del tema, pero tenemos que pasar forzosamente por ahí. Tengo el impuesto sobre la renta del ejercicio que como tal causa o causó la persona moral. ¿Okay? Sin embargo, insisto, no es el punto de partida. Esto nos va a servir como un indicador. Vamos a determinar lo que prevé la ley del impuesto sobre la renta como utilidad fiscal neta. Pero lo primero que tengo que voltear a ver invariablemente, pues es que tenga los ingredientes para el platillo. Insisto, si voy a hacer caldo de pollo, que efectivamente yo tenga pollo. ¿Vale? ¿Y eso que me lo va a arrojar? Mira, si en este momento tú ya estuvieras pensando, eh, oiga contador, eh, ¿Puedo repartir utilidades a los accionistas o socios de la empresa? Pues la respuesta sería sencilla. ¿Hay utilidades? Es que fíjese que me dio a pagar impuestos sobre la renta, ¿No? Aquí cambia eh, la dinámica, cambia la retórica un poco. Ya, ya no estamos hablando de si tuviste o no base grabable para pagar impuestos sobre la renta. Aquí ya estamos hablando de la información financiera de la empresa. Aquí ya estamos hablando de los estados financieros aprobados que formaron como tal parte de un informe financiero. Dentro de alguna asamblea general, ¿sí? Eh, eh, si rápidamente pensamos en lo que tenemos a la mano, una sociedad anónima, eh, eh, pues que como tal, ya sea el administrador único o el presidente del consejo, pues ya eh, presentaron resultados, ¿no? A toda la asamblea, a la asamblea de socios o accionistas, y que además habrá que decirlo, pues ya como tal esto lleva el visto bueno, eh pues, de, de lo que viene a ser el comisario, ¿no? Que es quien tiene que hacer esas funciones de vigilancia dentro de, de lo que es la empresa, ¿no? La, la sociedad anónima, específicamente para este ejemplo. Y una vez que tengo el estado financiero, pues, ahí está mi respuesta, ¿no? ¿Tienes utilidades que te arroje como tal a un estado financiero? Sí, sí las tengo. Bueno, pues, invariablemente de que puedes repartir, puedes distribuir dividendos o utilidades a tus socios o accionistas, pues eh, al menos eh, en este primer filtro no, no habría ningún inconveniente, ¿No? Habrá que voltear a ver la legislación mercantil aplicable, porque eh, yo por eso les mencionaba hace un momento, ¿No? Lo fiscal es para el final. Tenemos que a, haber cumplido este, pues, todas los, las formalidades, ¿No? Que para el efecto, dependiendo del tipo de, de sociedad, eh, pensando en una sociedad mercantil, pues habrá que cumplir antes de proceder a, a determinar que efectivamente eh, pues se van a decretar dividendos. ¿Sale? Y, y bueno, insisto, eh, aquí lo que va a ser una preponderante es que yo tenga un estado de resultados y que este estado de resultados tenga un, eh, eh, pues un resultado positivo, ¿no? que, que exista como tal una utilidad neta y que sobre esa utilidad neta, pues ahora sí podemos hacer el reparto eh, de dichos dividendos o, o la distribución de dichas ganancias. ¿Sale? Ahora bien, de esa cantidad eh, que como tal, eh, pues le corresponda o se le vaya a repartir a cada socio o accionista, eh, pues nosotros tendremos que determinar el impuesto sobre la renta de los dividendos. Vale. Eh, determinar no precisamente para pagar, ¿No? De eso va a depender el indicador que hace un ratito les comentaba. A, a veces escuchamos dentro de la práctica, oiga contador, fíjese que yo repartí dividendos eh, porque tenía saldo en la CUFI. Y la primera pregunta que habría que hacer, bueno, ok, primer, y, y podríamos armar un checklist de todo esto, ¿No? Primer punto. Eh, y esto también va para nuestros amigos empresarios, dueños de negocio, ¿no? Eh, digo, la idea también es tratar de ser lo menos técnico posible. Y, y mira, más allá de media palabrería, palabrería rara o tecnicismos que ya hayamos utilizado en lo poco que va del programa, eh, eh, pues si tú quieres ir armando ahí una lista de chequeo, eh, eh, lo primero, lo importante sería, bueno, tener un estado financiero que avale que efectivamente hay utilidades sujetas a repartir. Ahí como punto número uno, ¿No? Punto número dos, este, pues no vendernos a cualquier idea, ¿No? El hecho de que tenga saldo en la Cufin, pues no implica que como tal haya un resultado financiero positivo, ¿No? Habrá que ver primero si esa Cufin está determinada de manera correcta. Habrá, y, y lo comentábamos hace dos semanas cuando hablábamos de la PTU, eh, eh, el hecho de que yo tenga base para, para pago de impuestos sobre la renta por sí solo, no implica que a nivel de resultado financiero, pues yo tenga como tal una utilidad. ¿Qué tal que mi base gravable para renta surgió de infinidad de no deducibles que tengo? Y que como tal, pues eh, al final, pues sí me arroja que, eh, pues a lo mejor haya base para pagar impuesto, pero que como tal no haya habido un resultado financiero positivo. Entonces ahí, acuérdense que un mundo es el universo de la parte contable, financiera, y otro mundo es el universo de la parte fiscal. Entonces, y ese es un error frecuente, ¿no? Eh, de repente llegas a, a hacer un diagnóstico, eh, a revisar alguna empresa para dar una opinión, eh, en una, no como tal una opinión a nivel de si está todo bien hecho, ¿no? Sino, eh, eh, digamos, nada más así como asomándonos, ¿no? A ver, vamos a ver, eh, vamos a ejecutar un diagnóstico, o, o como hoy día le llaman un check-up. Y, ah, mire, lo que pasa es que aquí pagamos utilidades porque había saldo en la Cufi. Ok. A ver tu estado financiero. No, es que fíjese que no tenemos todavía la contabilidad. Ay, a ver, espérame, ¿Cómo está eso? Y entonces, ¿Qué van a repartir? No es que estamos depurando, ¿No? O, o estamos todavía ahí corrigiendo algunos datos. Pero hay saldo en la Cufi. Mire, aquí en la declaración anual eh, está el saldo de la Cufi. Entonces, esta mecánica del artículo 10, que nos dice que aquellas personas morales, y es lo que tenemos justo en pantalla, que vayan a distribuir dividendos, utilidades, deben calcular y enterar un impuesto. ¿Sí? Para ello, pues van a aplicar eh, la tasa del artículo 9. Esa misma que aplicaron para determinar ellos el impuesto sobre la renta. Me regreso tantito a la anterior lámina. ¿Ok? Y bueno, para estos efectos eh, va a sonar un poquito raro, espero que quede entendible. Eh, eh, esta base de cálculo para eh, este impuesto de dividendos eh, se tendrá que hacer en su caso con el factor de piramidación de 1.4286. ¿Sí? Y, ¿Y para qué me sirve aplicar este factor de piramidación? No? Luego yo cuando estaba en clases, cuando empezábamos a ver este tipo de temas o tópicos en alguna eh, materia eh, de orden fiscal, pues no no lo comprendía, no. F Finalmente la idea de multiplicar por este valor o por este factor de 1.4286, lo que se busca es obtener eh, pues el dividendo bruto. ¿A qué me refiero con el dividendo bruto? De esa cantidad que tú estás decretando o que se le va a pagar a un socio o accionista eh, necesitamos saber la parte de la ganancia que generó la empresa antes de efectivamente pagar el impuesto. A veces este ejemplo, porque sé que eh, pudiera parecer que lo decimos muy entendible, pero eh, sobre todo cuando das alguna clase o impartes este tema y ves la cara de, de los jóvenes, de los muchachos, o de gente que de plano lleva un rato ahí en la batalla y no le logra entender esto. Eh, y, y siempre lo que hago es por analogía Ojo, analogía no para efectos de interpretación, sino analogía para entender un poquito más. Eh, pues es como cuando ves una oferta laboral. ¿no? Eh, de repente ves una vacante, eh, una oferta de empleo y, y, y usualmente vemos que te van a pagar, salvo que especifique que es un pago semanal. Si tú ves un puesto y ves un sueldo, pues uno asume que es eh, el sueldo mensual. Pero a veces ahí le ponen un adjetivo a ese salario, ¿no? Le ponen salario bruto o le ponen salario neto. El bruto, pues entendemos que es el salario antes de cualquier tipo de descuento o retención. Ya sea descuento para, por algún tema de prestaciones, ahorro, eh, cuota obrera o, o en su caso, este, el pago propio del impuesto sobre la renta. Y cuando dice la oferta laboral salario neto. Pues es lo que efectivamente eh, de manera nominal, pues te va a llegar a la cartera, al bolsillo, a la cuenta bancaria. Bueno, aquí es algo, algo parecido. Vamos a desvincularlo del tema de salarios, pero esas utilidades que generó la empresa. Ojo con lo que voy a decir, eh, pon atención, porque aquí le puedes cachar o aquí te puedes perder de manera definitiva. Eh, esa utilidad o ese dividendo que la empresa está distribuyendo al socio o al accionista, y, y en un primer momento, pues vamos a asumir que ese socio o accionista es persona física. ¿Ok? Eh, pues en algún momento, fíjate, una de dos posibilidades hay. O ya pagó el impuesto sobre la renta que le correspondía. O de no haberlo pagado, pues una vez que se haya efectuado el pago de este monto, pues lo va a tener que pagar. Así de simple está la cosa, ¿no? pero lo que requerimos saber es el monto del dividendo bruto. O sea, de ese eh, cúmulo de utilidad que generó la persona eh, moral, incluso para efecto de pagar impuesto, eh, pues saber de lo que le está repartiendo a sus socios o accionistas, cuánto es el impuesto que le correspondió a ese dividendo que te están pagando a ti socio o accionista. De ahí ese procedimiento de tener que piramidar y multiplicar por este factor de 1.4286. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a suponer, eh, para efecto eh, fiscal, eh, eh, estamos viendo lo que prevé el artículo 10 de la, la ley del impuesto sobre la renta, pues tenemos un monto de dividendo o utilidad a, a distribuir que asciende a 98.220. ¿Sí? Vamos a hacer específicamente el procedimiento del artículo 10. Vamos a piramidar por este factor de 1.4286 y me va a arrojar un resultado. Este resultado que me arroja y que tenemos en pantalla que son mil, Es a lo que yo le denomino para efectos de que sea más digerible, más entendible el dividendo bruto. ¿Sí? Es decir, el dividendo antes del impuesto que va a causar esa ganancia que se le está pagando o distribuyendo al socio accionista. Y para determinar el impuesto que le corresponde a ese dividendo bruto, pues vamos a aplicar la tasa del artículo 9. Artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, que específicamente es la misma tasa que nosotros le aplicamos, pues... Eh, a las personas morales, personas jurídicas, para determinar el impuesto sobre la renta que causan, ya sea a nivel de pago provisional o ya sea a nivel de impuesto sobre la renta del ejercicio. Multiplico este dividendo bruto por la tasa del 30% y me arroja un monto de 42 mil pesos. ¿Qué son estos 42 mil pesos estimados? Es el monto del impuesto que le corresponde a los dividendos pagados de 98.220. Es decir, la empresa antes de poder repartir o generar esta distribución de utilidades al accionista, pues eh, tuvo que pasar por fuego, tuvo que pagar y en caso de que no lo hubiera pagado, pues lo va a tener que pagar prácticamente al momento en que va a estar efectuando el pago del dividendo. Pero estos 42 mil pesos que tenemos en pantalla es específicamente lo que yo te comentaba. Es lo que una de dos, o ya pagó impuesto a través de la propia historia fiscal, la propia entidad, la propia empresa, o lo que tendrá que pagar impuesto, ¿no? En caso de que eh, pues no hubiera utilidades fiscales que ya hubieran pagado la contribución. Ahora, ¿cómo compruebo que efectivamente está bien este procedimiento? Pues mira, voy a tomar el monto de eh, lo que yo hace rato mal llamé, para efectos de entenderlo mejor, el dividendo bruto, eh, es decir, aquel que tiene adicionado el impuesto sobre la renta, le disminuyo los 42 mil, que es el impuesto sobre la renta que le corresponde a ese reparto de dividendos de 98 mil. Y mira, voilà, lotería, casi, casi llego al monto que se le está repartiendo. Como tal, eh, pues al contribuyente. ¿Sí? Es un decir, ¿no? Habrá que hacer notar que eh, también está previsto por la propia legislación, ley del impuesto sobre la renta, eh, que aquellas utilidades eh, generadas, estoy hablando de utilidades, eh, no de cufinas. Aquellas utilidades a partir del año 2014, eh pues van a pagar un impuesto adicional, ¿No? Esto es independiente al impuesto adicional, esa, y que como tal, pues esa retención del 10% es pago definitivo y se va a fondo perdido, ¿No? En principio pareciera que este impuesto, pues también como tal, eh, se va a fondo perdido, eh, se le va a dar el carácter de definitivo, pero en algún punto, y ahorita lo vamos a revisar, pues es recuperable, ¿Sí? Entonces, aquí es donde viene, eh, ahora sí, eh, el hecho de tener que voltear a ver ese indicador que nosotros le llamamos CUFIN o cuenta de utilidad fiscal net, ¿Qué es la cuenta de utilidad fiscal neta? Pues una cuenta que estoy obligado a llevar yo, persona jurídica, persona moral, así lo prevé el título 2 de la ley del impuesto sobre la renta, y que no es otra cosa que un récord, un registro acumulado, de lo que son aquellas utilidades fiscales netas, o que se pretende entender, aquellas utilidades fiscales que ya pagaron impuestos sobre la renta. Y bueno, partiendo de ahí, esos 42 mil que me resultaron, de acuerdo al procedimiento del artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta, eh, para saber si ya los pagó la empresa, o si los va a tener que desembolsar, pues tendrá que voltear a ver este indicador. Es decir, la Cufin cuenta de utilidad fiscal neta. Si el saldo de la CUFIN me permite retirar esos 98,220 sin raspaduras ni nada, es decir, el saldo es suficiente, pues se entiende que estos 42,000 pesos de impuestos sobre la renta que corresponde al dividendo que está repartiendo, en algún momento de la historia de la entidad ya se pagó. ¿Y esto qué implica? Pues que como tal no hay que hacer un desembolso adicional de impuestos sobre la renta. ¿Sí? No implica que no lo haya pagado la entidad, ahí también nos confundimos. Implica que la persona moral en algún momento de su historia, con este indicador, habrá que decir la CUFIN no es para saber si puedo pagar o no utilidades. Es para saber de esas utilidades que primero estuvieron asentadas en un estado financiero, para saber qué parte de esas utilidades ya pagaron impuestos sobre la renta. ¿Sí? Por eso mismo el artículo 10 nos dice que no se estará obligado al pago del impuesto, al que refiere el mismo numeral, cuando los dividendos o utilidades provengan de la CUFIN, es decir, de la cuenta de utilidad fiscal neta. ¿Sale? Y bueno, aprovecho también... Eh, el tiempo y el espacio, además de Rosario García, que se conectó prácticamente al inicio de la sesión. Pues para saludar a mi estimado amigo, el maestro Carlos, Charlie Ram, como, como se, se hace llamar ahí en Facebook, que nos envía saludos. También a Edith Leticia, que nos está siguiendo. Raúl Torres, Elías Ral, también nos está acompañando. Enrique Corona, ¿Qué tal maestro? Un gusto verle por aquí. Y bueno, eh, en sus capacitación que nos está compartiendo parte de las promociones que habrá para esto que es el mes del contador. Así que estén muy, muy atentos. ¿Ok? Pues vamos a continuar. Esperemos que hasta aquí seamos claros, sobre todo para aquella gente que no está tan empapada del tema tributario. ¿Sí? Este impuesto, esos 42 mil que estábamos viendo del ejemplo, que yo le llamo impuesto corporativo de dividendos, se pagará de forma adicional. Al impuesto sobre la renta del ejercicio. cuando, Pues eh, en este caso, cuando no haya habido saldo suficiente dentro de la Cufin. No, pues fíjate que la Cufin la traigo en ceros, o fíjate que nunca la he conformado, más allá de la obligación que prevé, eh, pues por ahí el artículo 77 de la ley del impuesto sobre la renta, o sabes que no sé qué es eso. O los no deducibles me la pulverizaron, ¿no? O, o fíjate que la tengo que revisar, ¿no? Eh, o sabes que si tengo saldo, pero el saldo no cubre el monto de los dividendos que se están como tal, pues repartiendo. Entonces ahí será cuando, eh, pues mira, no podemos decir que no hay utilidades porque hay un estado financiero que lo avala. Pero al no haber saldo en la CUFIN o al no haber saldo suficiente en la CUFIN, pues la persona jurídica tendrá que pagar el impuesto sobre la renta que corresponde a los dividendos, ya sea los $42,000 que tenemos aquí del ejemplo gráfico que traen en pantalla, o, o en su caso la diferencia, ¿no? Por aquello que no pudiera haber cubierto el saldo de la Cufin. Va a tener en principio el carácter de pago definitivo y, y bueno, pensando que esa distribución de utilidades se hiciera en el mes de mayo o en el mes de junio, eh, pues eh, en el mes inmediato posterior a más tardar el día 17 la persona moral tendría que estar efectuando este impuesto sobre la renta de dividendos. No confundirla con la retención que señala eh, a partir de 2014 la ley del impuesto sobre la renta, ese 10% adicional, que sí podemos decir que de alguna manera se va a fondo perdido, ¿no? Que ya como tal no es recuperable. sale y bueno, tenemos aquí una pequeña matriz, ¿no? Precisamente para eh, redundar, pa, para puntualizar esta parte que vimos desde el inicio. Yo, eh, en este caso, eh, pues representante o quien forma parte de una persona moral o persona jurídica, quiero decretar dividendos o utilidades a repartir, ¿sí? Eh, el primer filtro, y estoy hablando, volteando a ver nada más la parte fiscal, que insisto lo fiscal para el final, habrá que ver eh, ciertas eh, situaciones en la legislación aplicable, eh, asumiendo, y decíamos, estamos hablando de una sociedad mercantil, pues habrá que ver, por ejemplo, eh, eh, si no se traen pérdidas acumuladas, si esas pérdidas ya se absorbieron o ya fueron repuestas, eh, eh, si cumplimos con aquella formalidad del fondo de reserva, o como también algunos le llaman la reserva legal, sí eh, un punto primordial, fíjense, eh, si ya como tal ha, han sido cubiertas eh, el pago o la exhibición de las acciones, ¿no? Acuérdense que quien aportó en su momento, pues efectivamente tuvo que haber pagado esas acciones que fueron suscritas, ¿no? Nuevamente pensando en el ejemplo de una sociedad mercantil, aterrizándolo en la figura de la sociedad anónima, que es una de las más ocurridas. Y bueno, habrá que voltear a ver toda esa parte, ¿No? A, habrá que ver si toda esta nueva legislación, eh, reformas recientes que hubo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, como es el tema de informar este asunto de pues, lo que son libros sociales, ¿No? El libro de registro de, de socios o accionistas, si se envió el aviso electrónico al PSM, ¿No? Entonces, pues ya quedamos un tanto desproporcionados y nos tendríamos que salir de la temática fiscal. Por eso les decía lo fiscal para el final. Pero miren, de hecho, eh, una forma sencillita, ¿no? Tenemos utilidades contables manifestadas, y aquí viene el punto clave. Debidamente aprobadas en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, asumiendo que estamos hablando, eh, pues, de sociedades mercantiles, ¿no? Y ahí le ponemos palomita, ¿no? ¿Sí? Hay pollo para hacer el, para hacer el caldo de pollo. Ahora, eh, el siguiente filtro, ¿no? Por qué digo debidamente aprobadas? Porque ahí es donde tenemos que voltear a ver las formalidades y el cumplimiento que nos exige eh, la materia que aplica en particular, en este caso Ley General de Sociedades Mercantiles. Eh, eh, volteamos a ver la otra parte que ya va más identificado, tiene que ver con el tratamiento fiscal. Eh, hay saldo en la Cufin o hay saldo suficiente en la Cufin y, pues, habrá de dos sopas, ¿no? Una es que sí tenemos saldo en la Cufin. Y la otra, pues es que no hay saldo en la Cufi. O no es suficiente el saldo de la Cufi. En el primer escenario, ahí donde tenemos las dos palomitas, eh, pues la distribución de utilidades o dividendos se hará sin ningún pago adicional. Se va a entender que este monto, para el ejemplo numérico que trajimos aquí, esos 42 mil, pues en algún momento ya fueron cubiertos. Es decir, por esa parte de la utilidad que está distribuyendo, ya se pagó el impuesto sobre la renta. En un sentido contrario. Si el saldo de la Cufin no es suficiente o simplemente no hay saldo de la Cufin que pueda cubrir ese pago de dividendos, eh, pues de que se puede efectuar el reparto se puede efectuar. ¿Qué lo avala? Que tenemos un estado financiero con una utilidad contable manifestada y debidamente aprobada. O sea, de que hay pollo, hay pollo. Pero el problema es el condimento. O sea, no, no tenemos un saldo dentro de este indicador de carácter fiscal denominado CUFIN que pueda avalar que efectivamente por esas utilidades que estamos repartiendo, pues que las mismas en algún momento de la historia de la entidad, pues ya cubrieron el impuesto correspondiente. Entonces, ¿Cuál va a ser la diferencia en este segundo escenario? Pues que aquí de que se puede efectuar la distribución, se puede efectuar, pero se tendrá que pagar un ISR adicional. Aquel que aparentemente, pues, no ha sido cubierta. Y esta figura, eh, dentro de la materia fiscal, es lo que a veces de oídas, o que hay algunos maestros que nos exponen o, o nos explican de este asunto, pues es lo que le llaman anticipo de dividendos. ¿Sí? Estoy hablando en materia fiscal. No estoy hablando de intereses por acciones en términos de la legislación mercantil. No, no, no. En terminología fiscal, usos y costumbres, ah, pues es que es anticipo de dividendos. Lo cual eh, saldría de toda lógica saliendo de la esfera de lo fiscal, ¿no? Hace dos semanas platicábamos de la PTU y decíamos que a veces hay, eh, hay plazas, hay vacantes, ¿no? Laborales, donde te dicen que está asegurado el pago de PTU y que como mínimo te llevas tanto. Y que luego tú dices, pues mira, a lo mejor a modo de prestación, a modo de hacerle la estancia más feliz al trabajador, pero pues nadie, nadie al final del día nadie puede predecir el futuro. O sea, yo no le puedo asegurar. Imagínense que yo previo a este tema de la pandemia, a este tema de la contingencia, mal llamada emergencia, pues que yo a mi plantilla laboral le hubiera prometido utilidades cuando ni siquiera eh, hubo un punto en donde ni siquiera se podían cubrir los sueldos. Y habrá algunas empresas que mira, sabes qué, no nos dio base para el reparto de utilidades de los trabajadores, eh, pero sabes qué, eh, hay que darles una cantidad, ¿no? Que yo lo entendería más bien sería un bono, una gratificación, más allá de que le quieran llamar utilidad. PTU no es, y nos queda claro, y, y seguramente así lo verán las distintas autoridades. Eh, por supuesto el INSS encantado, ¿no? No, sabes qué, no me engañas, eso no tiene naturaleza de PTU. ¿Sí? Entonces, pues para atrás, ¿no? Y lo integras al salario. Bueno, aquí en el tema de dividendos, pues hablar de anticipo de dividendos, aterrizado dentro de la lógica o la figura fiscal, pues es que mira, para efecto de, de el estado financiero, pues sí hay que repartir. Pero esa utilidad no proviene de Cufin porque no hay saldo o no hay saldo suficiente. Por eso le denominamos anticipo de dividendos. O sea, se está repartiendo un dividendo que no ha pasado por fuego y que por X o por Y, pues no ha pagado el impuesto sobre la renta que le corresponde. Y yo a veces estando ahí en clase o escuchando en algún curso, en alguna ponencia, no, no me quedaba muy, muy claro a qué refería ese tema de los anticipos de dividendos. ¿Sí? Eh, ahora bien, eh, esto de la UFIN y la CUFIN, pues por supuesto que merecerá a lo mejor un programa aparte, incluso hubo una reforma eh, reciente en lo que tiene que ver con, con esa excepción de la PTU pagada, ¿no? Que para efecto de determinar la UFIN, pues ahí la traíamos arrastrando. Y, y que pareciera que era un efecto doble, ¿no? Porque para poder confio, conformar esta cuenta de utilidad fiscal neta, pues por un lado a nivel de determinación de la utilidad fiscal, y me voy a regresar tantito. Aquí está. Mí. Nótese cómo la PTU pagada en el ejercicio, pues ya fue disminuida para determinar la utilidad fiscal. Y luego tal cual, como estaba redactado, en su momento, el artículo 77, pues parecía que había que hacer doblete, ¿no? Ahora ya lo exceptúa, incluso en antaño, hasta el ejercicio anterior, pues traíamos por ahí un criterio normativo, y la UFIN, pues es la que conforma la CUFIN, ¿no? La CUFIN es ese indicador que tenemos que voltear a ver, y que se va a sumar, se va a adicionar de diversos conceptos, ¿sí? De entrada, pues como pueden ver, está la utilidad fiscal neta de cada ejercicio, eh, eh, tenemos los dividendos que se perciben de otras personas morales, ¿No? Que eh, por ahí si volteamos a ver el artículo 16 de la ley del impuesto sobre la renta, es el propio artículo 16 el que los descarta como ingresos acumulables. No, no porque no vaya a pagar impuestos, sino si ya eh, una persona moral en su momento pagó el impuesto, pues ahora que lo paga otra persona moral, esa persona moral en vez de pagar impuestos sobre una utilidad que se entiende que ya pagó impuesto, se lo va a llevar a esta canastita o a este bolsito, bolsillo de la CUFI, ¿Sí? ¿Y de qué se va a disminuir la cuenta? Pues de aquellos dividendos o utilidades pagadas eh, y aquellas utilidades distribuidas, ¿No? Que ya aquí podríamos hablar de la figura de reducción de capital que también pues será ocasión de, de algún otro programa más adelante, pero que también pudiera conllevar que por ahí un socio un accionista se esté llevando parte de la utilidad. Y, y bueno, a, regresando al tema en cuestión, aquellos dividendos que provengan de la Cufin, o sea que, que, que puedan sustentarse dentro de este indicador de carácter fiscal, pues no van a pagar un impuesto sobre la renta adicional. Se considera que estas utilidades en algún momento ya pagaron ISR y aquellas que no provengan de Cufin, pues van a pagar el impuesto sobre la renta. De aquel ejemplo numérico que teníamos de los 42 mil, pues eso los tendrá que cubrir la persona moral. Aunque aparentemente, pues tiene el carácter de definitivo, hay dos momentos y dos formas de poder recuperar como tal. Pues vamos a llamarle eh, a grosso modo, pues ese pago adicional de impuestos sobre la renta. Ya que al no provenir un, un dividendo o una distribución de utilidad, al no provenir de la Cufin y al tener la persona moral que cubrir el impuesto adicional, pues tienen esta posibilidad de efectuar el acreditamiento. ¿Sí? Sé que suena curioso, suena raro, pero eh, sobre esos anticipos o mal llamados anticipos de dividendos, por los cuales eh, la empresa tuvo que pagar un impuesto adicional, ese impuesto adicional que se pagó, lo podemos acreditar contra el impuesto sobre la renta del ejercicio por el cual se estén distribuyendo estas ganancias o esos dividendos. ¿Sí? Entonces, pues, ahí en cierto modo podemos ver que puede recuperarse parte de ese impuesto sobre la renta. ¿Sí? Oiga, contador, fíjese que no tuve eh, eh, impuesto sobre la renta a cargo en el ejercicio. O fíjese que sí tuve un monto a cargo, pero eh, no pude acreditar la totalidad del impuesto que pagué de dividendos. Bueno, eh, no todo termina ahí. Eh, en ese ejercicio en el que tú distribuiste las utilidades y que pagaste impuestos sobre la renta eh, de esos mil que veíamos en el ejemplo porque no tenemos saldo en la CUFIN, pues existe la posibilidad de que si no agotas ese impuesto acreditable, pues que también lo puedas ejercer hasta en los dos ejercicios inmediatos siguientes. O sea, tienes para aplicarlo tanto el impuesto sobre la renta del ejercicio en el que se distribuyeron los dividendos y tienes también para poder aplicarlo en los dos siguientes ejercicios inmediatos. Y, y no solo eso, sino que lo podrás hacer también a nivel de pago provisional y a nivel de impuesto sobre la renta causado del ejercicio. ¿Okay? Y bueno, ahora aterrizando el tratamiento para la persona física. Eh, aquí es donde luego se, se hace el comentario de que es, pues finalmente, eh, carísimo eh, el tema del pago de dividendos. Aquí hay dos cosas que a mí me hacen ruido. Primero, en un contexto de razón de negocios, eh, una reforma fiscal reciente que tenemos ahí de hace pocos años, dos, si no me equivoco, pues tenemos esta... Eh, por, por lo que es la adopción de la estrategia y el plan B, pues tenemos esta figura de la razón de negocios, ¿Sí? La cual, pues, eh, así dicho de forma muy, pues muy sencilla para que quede entendible, pues es que a, ante el actuar o el curso de acción de cualquier contribuyente, se debe anteponer el beneficio económico a cualquier beneficio de tipo o de índole fiscal. O sea, en todo momento debo destacar que mi actuar o mis cursos de acción fueron siempre ponderando obtener pues eh, un mayor beneficio económico que únicamente hacer las cosas porque eh, el costo fiscal pues iba a ser menor. O, o por sopesarlo o explicarlo de esa manera. Y yo la pregunta que eh, siempre le hago a la conciencia de toda la gente que nos acompaña en cursos, pláticas... O como hoy a través de su programa fiscal consentido, a través de centros de capacitación. Yo para qué rayos o para qué carajos quiero eh, constituir una empresa. Bajo la opción de, de persona jurídica o persona moral. Como para qué. Para subirme los niveles de azúcar. Para estar propenso en un futuro a un infarto. sí eh, para sentir adrenalina, ¿No? Y liberar ahí ciertas sustancias del cerebro. O sea, como para que uno piensa en conformar o en constituir una, eh, una empresa, ¿No? Llámese sociedad mercantil, alguna otra figura, que pues de algún modo pues va a generar, eh, pues va a tener un objetivo económico o incluso de lucro, ¿No? Y, y, y que para efecto final, eh, fatalista, por llamarle de algún modo, pues va a quedar ahí en el título 2 de las personas morales en general o personas morales contribuyentes. Y hay ocasiones que me responden pronto, ¿no? O se quedan callados. Pues, eh, y por ahí quien es más sensato, eh, a mi entender, ¿no? Porque sea exclusiva esa designación adjetivo pues dice, pues es una inversión a mediano o a largo plazo, ¿no? Tú cuando inviertes, cuando aportas capital, cuando estás configurando, constituyendo... Pues una persona jurídica, lo que buscas al futuro, pues es recuperar la inversión. Y una vez que recuperas la inversión, pues generar rendimientos. Y aquí eh, la situación, y ahorita que está muy activa la, la autoridad, con todo y por todo, ya ven que hasta requerimientos de hace años, que sepa Dios si sí si, se notificaron o no de forma debida o, o indebida. Eh, pues habrá que voltear a ver, ¿no? En qué momento la, la inteligencia artificial, el robot o el algoritmo del SAT, pues va a voltear a ver esta situación. Oye, eh, fíjate que hay una persona moral, tiene 15, 10, 6, 30 años, y, y, y pues reporta utilidades, paga impuestos sobre la renta, no siempre, pero la más de las veces, y sí. pues fíjate que nunca ha repartido dividendos, nunca ha decretado distribución de utilidades. ¿Dónde está la razón de negocios? Y volteamos a ver que por ahí, pues, hay eh, que pago de asimilados. En el mejor de los casos, ¿No? Habrá, habrá algunas situaciones donde en vez de ser pago de asimilados, pues, tal, tal vez va a ser pago de asimilados, ¿No? Y volteamos a ver servicios profesionales, volteamos a ver figura de regalías por uso de marca y un sinfín de situaciones que, eh, pues, ahí se pueden prever. Buscar en cierto modo, pues remunerar al accionista, ¿no? Entonces, pues aquí ya es donde eh, pues se complica, ¿no? Porque insisto, en ese contexto de razón de negocios, pues como para qué estás operando como persona moral si al final del día no traes los beneficios de vuelta. O sea, ¿Cuál es la idea o cuál sería el entendimiento de configurar o constituir una persona moral? Por lo cual, pues para mí eso ya sería una contingencia, ¿No? El hecho de que tú hayas asesores o llevas, lleves, formes parte, sea tu cliente, tu jefe, tu patrón, y que nunca haya decretado eh, pago de dividendos. Pudiéndolo haber hecho, ¿No? Obviamente. Que también ahí, y pasaríamos a, a otra pregunta, ¿No? ¿Qué sentido tiene traer una empresa, eh, una persona moral que tiene años y años de pérdidas acumuladas? Que tal vez incluso para efectos, legal normativo, pues, pues ya hasta tendría que haber, haberse hecho la disolución ¿no? de, de la persona moral entonces pues ahí está la situación oiga, es que es caro ¿Por qué es caro? Porque pues tengo una persona moral que le paga a otra persona moral y ya pagó doble impuesto no, acuérdate que si una persona moral también llega a ser accionista eh, ella no lo considera como parte de sus ingresos acumulables Obviamente hablando de personas morales residentes en México. Eh, estas personas morales que cobran estos dividendos, pues inmediatamente se lo llevan al bolso de la Cufi. Y va a quedar ahí a disposición para efecto de, de repartir eh, pues en algún momento esas utilidades. Oiga, pero es que la persona moral ya pagó impuesto y hasta lo piramidamos. Y ahora me dice que yo accionista, persona física, pues tengo que pagar impuesto. Pues sí, porque son docentes distintos, tienen capacidad jurídica, eh, personalidad independiente, no son lo mismo. Tal vez tú constituyes o formas parte de la persona jurídica, eh, pero tú eres una persona natural y ese ingreso que fluyó hacia ti, esas utilidades, esos dividendos, pues es un ingreso tuyo. Ok. Y decíamos, por ejemplo, ahorita que volteamos a ver el caso de la Cufin, no había saldo suficiente. Aparentemente, pues es una carga mayor costo fiscal, pero ese costo fiscal es recuperable. Lo puedo acreditar contra el impuesto sobre la renta del ejercicio de la persona moral, o lo puedo acreditar incluso en los dos siguientes. Es más, a nivel de pago provisional. Entonces, yo lo que te estoy diciendo es que no todo se va a fondo perdido. En cierto modo, pues hay forma de recuperar. ¿Qué pasaría con ese impuesto corporativo? ¿no? Ahorita veíamos que eran 42 mil. Aquí traigo otro ejemplo y aquí no son 42 mil pesos. Aquí el impuesto que se pagó o que en algún momento de la historia de la empresa se había pagado son 107 mil. Si te fijas en el cuadrito que tengo arriba, en el primer bloque, pues tenemos la mecánica que acabamos de revisar. Estamos suponiendo que a un socio o accionista persona física, pues se le está pagando un dividendo eh, de 250 mil pesos. Haciendo el procedimiento del artículo 10, pues necesitamos saber qué impuesto le correspondió a esa utilidad generada que ahora se le está repartiendo a, a, al socio o accionista persona física. Piramidamos, aplicamos la tasa del 30% y nos da el monto del impuesto. El monto bruto del dividendo, le quitamos el impuesto que pago y llegamos a los 250 mil, que yo quisiera decir que son netos, pero insisto, no, no siempre van a ser netos. Porque recordemos que eh, utilidades generadas de 2014 hacia adelante, eh, pues deben pagar un impuesto adicional del 10 No sé, esa es una retención que nada tiene que ver con este impuesto que estamos generando aquí, ni los 42 mil de hace rato, ni los 107 mil de ahorita. De hecho, esa retención la estamos poniendo aquí hasta la parte baja de, del cuadrito, que es la que, eh, pues, sí o sí, haya o no haya, o no haya saldo en la Cufin, esta retención que ahorita aquí estamos encerrando en un recuadro rojo, habrá que hacerla en todos los casos. Únicamente utilidades de 2014 hacia adelante, a la fecha. ¿no? Entonces, 250 mil que no son netos, me, me retienen los 25 mil. Pero yo como persona física y en ese momento, hoy estamos en el tope, fecha límite para presentar la declaración del ejercicio, pues voy a tener que reportar. El escenario A, que es la lógica que nos llega aquí a la cabecita de que todo lo acumulo a la tarifa y me da un impuesto causado, pues como ven sí es una opción que, que pudiera resultar carísima, ¿no? El impuesto que me resulta a, a nivel anual, impuesto a cargo por dividendo son 36 mil. Y si a eso le sumamos los 25 mil que en su momento me retuvieron, pues me da un costo fiscal de 61 mil. ¿Vale? Vamos al escenario B, que es el que prevé el artículo 140 de la ley del impuesto sobre la renta, que me dice persona física: mira, puedes acreditar el impuesto que pagó la persona moral, ¿sí? Pero la condición para que tú lo acredites, ese impuesto corporativo que ya pagó la sociedad, es que lo acumules. O sea, por un lado lo acumulas y por otro lo acreditas pa, para efectos de la simetría. Y bueno, pareciera una locura, ¿no? Porque digamos que a grosso modo, pues estoy acumulando el dividendo fru, el dividendo bruto. Es decir, los 357 mil, aplico la tarifa y ves, te dije. Aquí te arroja 59 mil de impuesto y en el otro escenario, en el escenario A, te arrojaba 36 mil, sí. Pero ojo, más allá de que me haya dado los 59 mil, aquí puedo acreditar los 107 que, ojo, no pagué yo, los pagó la persona moral. ¿Vale? La persona moral que distribuyó los dividendos. Y ese impuesto que yo puedo acreditar el ISR que le correspondió a mi pago de dividendos de 250 mil me va a arrojar un saldo a favor de 47 mil será lo mismo pagar 36 que estar peleando con la autoridad de un saldo a favor de 47 ah contador pero eh, la retención del 10% nadie se la quita pues no la metemos y aún así a, aunque le carguemos ese 10% adicional sobre dividendos pues vamos a ver que tenemos aún así todavía un monto a nuestro favor. Por lo que aquí habría que hacer la reflexión, ¿realmente será tan caro como pensamos? ¿O, o resulta que el contador público que a veces no sabe contabilizar, me incluyo, de mucho tiempo estuve así, eh, que a veces vive de oídas o de lo que se publica en redes, que sigue pensando que la contabilidad es un fin y no un medio para tomar decisiones, o que nada más le terminan diciendo al accionista es caro y punto. ¿Y cómo le digo que no sé ni qué rayos es la Cufi? ¿Cómo le digo que no sé si sí si puedo acreditarme o no puedo acreditarme esta parte? ¿Cómo le digo que no entra en mis clases de, de impuestos sobre la renta de personas morales o ISR corporativo? ¿Cómo le digo que no me he capacitado? No hay con infinidad de hermanas capacitadoras incluidos censos que ofrecen ahí a nivel de catálogo. Obviamente para adquirir la experiencia, primero hay que hacer las cosas en el plano profesional, pero tampoco es ir y voy a ver qué sale. Hay que prepararse, ser dirigentes y cuidar el patrimonio de las personas. Este impuesto corporativo no solo lo recuperó la persona moral al poderlo acreditar cuando no tenía saldo en la CUFI, alcanzó incluso para que lo aprovechara la persona física. Y, y no debiera causarte mayor problema en el formato electrónico eh, de la declaración anual, porque incluso eh, eh, esa información que ya viene precargada de tus CFDI de retenciones y pagos, donde plasmaron el tema de dividendos, eh, pues ya lo está considerando con, con eh, tal cual como lo prevé el 140, acumulándote el total del dividendo más el impuesto que causó y haciendo esta figura del acreditamiento. O sea, ni siquiera hay como tal un, un margen fuerte de error ahí a nivel de esa información que tú pudieras estar plasmando en tu declaración del ejercicio. Así que, estimados, pues no hay que echarlo en saco roto. ¿Sí? A, a, hay que voltear a ver eh, en un contexto de razón de negocios lo más natural, no forzado, lo más natural sería eh, pues que a los socios y accionistas les estuviera fluyendo como tal eh, eh, este pago de utilidades o de dividendos, ¿Vale? Eh, antes de despedirme, nos envía saludos Julio García, gracias por seguirnos ya habíamos saludado al maestro Enrique Corona Rosario García, dice que nos ha extrañado eh, Sí hemos estado de repente ahí un poco eh, cargaditos de trabajo, gracias a Dios y bueno, tuve aquí algunos problemas con el internet eh, no me actualizaba el feed de comentarios, pero pues confío que no, no hubo mayores dudas, sino aquí no, nuestros amigos de cabina nos las hubieran hecho llegar a través de, de, de la cajita de comentarios. ¿Sí? Bueno. Pues estimados, eh, vamos ya casi casi a terminar el programa, espero haya sido de mucha utilidad. Nos dicen aquí en cabina que todo bien. Y, y recuerden, dentro de dos semanas, en punto de las 11 de la mañana, pues vamos a estar nuevamente con nuestros amigos de Familia Census en este programa fiscal con sentido Cuídense mucho, éxito en este mes que comienza, y, y pues al final de sumas y restos hay que volver a ver esto, ¿no? Eh, hay, hay que remunerar no solo al trabajador, no solo a él hay que participarlo en las utilidades, pues hay que eh, también a nivel de socios o accionistas ver qué se hace con los remanentes ya sea que se reinviertan en el negocio, una parte se reinvierta, otra se reparta, pero pues hay que echar a andar toda esta maquinaria, ¿no? Y que la economía siga girando más allá de todo lo que pareciera que a veces va en contra, ¿no? Incluso temas de índices económicos. Dice jazz y Yeli, si entrego dividendo y tengo Cufin, aún así la retención es correcto eh, esa retención adicional del 10% procede, haya o no haya saldo en la Cufine Esa, por eso decíamos desde el inicio, se va a fondo perdido. Cuídense mucho. Un gusto haberlos saludado. Nos vemos eh, dentro de dos semanas. Sigan aquí con nuestros amigos de Census Capacitación, Familia Census. Hasta la próxima. Cuídense mucho.